Yo veo esta informativa que viene en un proceso mucho más coherente, sensato, todo esto que veíamos a lo mejor a través de poder firmarla y subir y agregar los registros de contratos y de trabajadores que participaron, donde al final todo se resume en haber subido información de números de seguro social, CURPS y salarios bases de cotización. Creo que de ahí, en esa información, realmente esto sería algo coherente. Muy bien, ¿cómo lo tendríamos? Y ya la parte de lo que es en el resumen, vean, aquí se ve la parte de el llenado de lo que tenemos en los diferentes periodos, como una bitácora, y de tener también pues bueno, un acuse de aceptación cuando ya se manda a firma y presentación de la declaración. Creo que con ello, esta no es una informativa que cause gran controversia, porque la información a subir pero realmente es una información que, que en realidad a lo mejor, salvo el tema de los domicilios, que es una locura, los domicilios sociales, convencionales, fiscales, de cómo te lo solicita, o el subir los contratos por todos los contratos que tuviste en el periodo y los trabajadores que concuerdan a los contratos, pero fuera de ello, creo que esta es una informativa coherente, la que va a traer muchísimas preguntas seguramente, va a ser la que viene, el tema de lo que es la del Cisu y es que vamos a verlos, pues si son dos eh, instituciones que las hemos visto casi como si fuera la misma, la informativa que tenemos a través de, de uno y otro ha sido eh, compartida, sus bases de datos, pues vamos, no debería de ser tan distinta, pero vamos a ver lo que es ese SISU, ese sí es muy controvertido. Francisco Salazar, muy buenos días. Si una empresa de seguridad tiene sus empleados rolándolos en diferentes empresas con sus respectivos contratos, cómo registrarlos. Muy buena pregunta, porque efectivamente, pudimos haber tenido unos cuantos contratos con un cliente. Ellos quieren personal de seguridad y ese personal a veces puede tener a lo mejor diferentes horarios, turnos o a lo mejor en diferentes ubicaciones. Y entonces, eh, en realidad, fíjate que también cuando, cuando dejamos en los contratos, el mismo contrato habla de dejar al personal, al posible personal que participará. No quiere decir que se mantenga siempre y puede estarlo rolando al final. Yo me comprometí a darles 10 eh, eh, guardias de seguridad, pero con esos guardias de seguridad los puede estar tomando de diferentes ubicaciones o en sus diferentes periodos de cuando ellos estén disponibles para poder ofrecerlos. El objetivo de la informativa del de, de Ixoe es tratar de resumir entre contratos y trabajadores que participan en los contratos. Entonces, si ya lo, lo metiste a un trabajador en un contrato, vamos, ahí ya no tendrías, hay que incorporarlo. Que si lo hicieras, no pasaría nada tampoco por lo siguiente. Porque tú estás manejando y estás manifestando en el tema de una informativa que te dejó subir tanto de forma manual como de forma masiva y subirlos eh, dichos registros eh, podría ser que un trabajador participara en dos o más contratos y entonces te lo va a aceptar lo ideal la verdad es nada más en el tema del control de lo que tiene en relación a los a los contratos en realidad, en el objetivo, adelante. Perdón, buen día. Muy buenos este... días. Sí, nada más reforzando mi pregunta, sí, lo que sucede que es, es de todos sabidos es que en la seguridad privada, pues es muy complicado mantener al personal por los sueldos que se manejan, por lo especial uh -huh. que puedan ser los, los contratantes al tener el personal en, su, en, su ajeno, en suelo ajeno. Perdón. Entonces uh -huh. esta, esta empresa de la que le hablo, pues normalmente por rota a sus mismos empleados entre las mismas empresas para las que él trabaja. Entonces, sí, es lo, es lo, eso que acabo de comentar al final es lo que he venido haciendo, registrar incluso hasta dos veces el contrato, y como usted dice, no pasa nada. Pero no estamos pasa en nada. Lo que... es, es correcto, así es. Y de hecho, fíjate que con ello, eh, Francisco, la verdad, pues, a todos nos abre un panorama de que en realidad, ¿cuál es el propósito de la informativa? Donde en ocasiones tendríamos el miedo de que si ya lo presenté dos veces ¿Me pueden quitar mi registro? Y no, ahí la respuesta sería, no te lo podrán quitar, porque tú estás informando tu realidad dentro de un contrato que participó una persona un mes, pero al mes lo tuve que rotar o a lo mejor salió de vacaciones, pero tuve que traerme de, otra, eh, de otro lugar, aunque yo tengo 100 guardias de seguridad, y de los cuales estoy eh, repartiendo entre diferentes contratos, Aquí lo, lo que sí sería malo sería no informarlos, no haber hecho mención de esta, eh, el faltante de trabajadores, los registros, es ahí donde habría incongruencias, pero si yo lo registré, como en el seguro social van a ver un número de seguro social, un CURP, y lo esté enlazando directamente al trabajador, Ahorita el dato que como les mostré de esta persona, Marta, que su, se subió de forma manual, es la forma como le aparece al Seguro Social. Y entonces tiene la seguridad de, que, de quién es el, eh, el patrón que lo tiene registrado y lo está informando a través de la informativa. Entonces, el que apareciera en la informativa en el periodo que hay dos, tres, diez contratos y aunque aquí apareciera... A, eh, aparentemente con una duplicidad no sucedería nada y de alguna manera es nuestra forma de mantenerlo en cambio en el sisub allá yo le vería un problema porque aquí sí va a haber algo que voy a tratar de cruzar que son los datos cuantitativos en materia de lo que son salarios base de cotización en su parte fija y variable que correspondan al bimestre como en el caso de montos, de aportaciones, y como son datos en pesos, y como son datos que me pide que coincidan con el bimestre, y decimos, oye, pero ¿por qué el bimestre si esto es cuatrimestral? Creo que el Ixoe, y ahorita se resuelve muy bien, al final es una informativa que aunque causara polémica ese tema de agregarlo dos o varias veces, no le estaríamos afectando. Y en cambio en el SISU, aquí sí lo voy a ver como una informativa en donde aquí, por eso la pongo como una informativa que todavía al día de hoy es de gran controversia, que el propósito de este curso es tratar de, de, de resolver con los participantes, con el tema de sus experiencias, lo que han vivido en el llenado de la informativa. Y por eso eh, les quise poner dos emisiones eh, que corresponden a un mes, la emisión bimestral que corresponde a dos meses, pero aquí hablaríamos de una informativa cuatrimestral con información en donde aquí sí tendría un efecto si el trabajador lo puse dos o tres veces y si ya de por sí estoy hablando de, de considerar la información del bimestre de todo lo que corresponde a este cuatrimestre, ahora imagínense poner al trabajador dos o tres veces obviamente iba a alterar los datos en pesos, los datos numéricos, el cruce que quiere la autoridad cruzar con información porque así lo dice la guía y es ahí donde quiero detener un poco más porque en realidad en el, en el ixoe eh, no lo veo hay una sección de preguntas frecuentes de guías de tutoriales está bien pero creo que es la del sisub la que sí requiere una mayor participación y por parte también hasta de las mismas autoridades ellas también han reconocido que el aplicativo es de nueva creación que la información y vamos lo lanzó una vez ya no lo volvió a lanzar pero tampoco no le dio seguimiento como para si realmente ha quedado una transparencia en la información que subimos a través del Sisub. Hoy considero que la información del SISU no es la más eh, clara y a pesar de, de tener guías y manejos, tutoriales, ahorita la vamos a enlazar de forma práctica. ¿Cómo lo, lo, ¿Qué es lo que voy a subir y mandar? Entonces, esto lo vamos a tener ahorita les voy a ir mostrando bien, aquí con este eh, hay un portal, a mí me gustaría con este podemos copiar y pegar la información que viene del portal sería nuestra ruta rápida bien la otra eh, sería tratar de llegar al, al portal de patrones y a través de patrones eh, entrar a esa sección del sisub Muy bien. Y lo cual se va cargando con una serie de información eh, donde, donde también así la tendríamos. Aquí está cargado como con una ventana muy especial, este sistema de información de subcontratación te voy a poner por aquí algunas pantallas, entras también a través de tu firma electrónica y lo cual también tienes que llenar con un aviso de términos y condiciones y vas a entrar a esta sección que vean es la última dentro de los diferentes trámites que tiene un patrón el manejo de lo que es el sistema de información de subcontratación entonces eh, puede ser que la ruta sea larga por eso también puedes copiarla y pegarla y llegar de forma directa aceptas términos y condiciones como también lo hicimos en el REPSE y en el SISU muy bien y vean en este momento aquí lo que tenemos vean se validan los archivos de certificado el archivo key muy bien y ahora este se trata de cargar con información de tres, tres informativas eh, diferentes que se cargan por separado. Aquí se descargan las plantillas, se llenan por separado. Eso se veía bien. Qué bueno tener como una aplicativo. Hay aplicativos tipo eh, eh, Cipred, o algunos aplicativos donde tú lo llenas una hoja y después subes la hoja por la cantidad de información que tiene ahí por eso lo he asemejado y lo pongo como de, este es una mini auditoría porque estoy llenando con información y vamos la información del seguro social era información muy básica muy general y lo hacía dentro del mismo aplicativo dentro de la misma página del seguro social esta no aquí el problema que tengo es que la información que estoy subiendo, que no es sencilla, y que voy a tener información respecto a tres documentos que se llenen. Aquí te va a ir pidiendo el documento donde vengan los detalles del trabajador, vean, del trabajador, del contrato. Muy bien. Tres eh, documentos y plantillas por separado y para que al final pudieras tener un acuse de aceptación aquí están los tres informativas sujeto obligado el contrato y datos de los trabajadores y esta es la información que se carga se llena pero con la cual es una información que esta es más delicada que la información que estamos subiendo en el caso del, del seguro social del seguro social, era una información que sí se recababa a lo mejor de lo que tenía en la contratación del trabajador, número de seguro social, CUR y salario base de cotización. Lo mismo en información que ya con la Secretaría del Trabajo ya registré, tenía que subir eh, la actividad eh, que fue eh, registrada, y los contratos que tuve durante un periodo. Creo que ahí tendría pues vamos una coherencia de qué tipo de información es la que pide el seguro social pero vamos a entender la coherencia de lo que pide el infonavit el infonavit quiso pedir información diferente a lo de la otra autoridad en materia de seguridad social entonces ellos se quisieron quedar como algo complementario y que vaya dirigido a un cruce de información entre aportaciones, pero también como integraciones del salario base de cotización, o a montos que se han pagado por amortizaciones de vivienda. Estos tres puntos son los que veo que, que van a ser pues una parte controvertida, porque de entrada no te checa la información. Oye, ¿cómo que debo demandar esta información? cada cuatro meses, pero con información del bimestre, eso ya no cuadra, a nadie le cuadra esa información, que de acuerdo a la guía todo esté referido a que eh, se manda información del bimestre, bimestre pero hubo dos, cuál es la información que debo demandar, y aquí pasaría lo mismo, como en el caso de hace ratito Francisco nos decía, un trabajador participó en dos contratos, el ponerlo pues como está en el número del seguro social, el seguro social no tiene por qué decir algo cuando ya le estoy cumpliendo, informando en esto. Aquí también en el SISU podríamos pensar lo mismo, donde como hablamos de dos bimestres en un cuatrimestre y que la información que me está pidiendo me dice, llénala con información del bimestre, pero ¿cuál? El bimestre tiene dos el primer cuatrimestre de enero-abril tuvo el bimestre enero-febrero y marzo y abril, otro. Y uno tuvo menos días porque tuvo enero de 31, pero febrero de 28 días. Y en el otro, marzo y abril, uno de 30 y uno de 31 días. Entonces, no corresponde tampoco en tomar promedios, no corresponde no corresponde a tratar de hacer una información, porque tiene que cruzar. Tiene que cruzar y decir, bueno, lo lleno con la información del último bimestre para que cruce al cuatrimestre. Será así. Si hubieran querido la informativa, hubiera sido más sensata haber mandado esta informativa de forma bimestral. ¿Por qué mandarla cuatrimestral? Cuando lo que quieren es que mandes la información de cada bimestre no tiene sentido, si sí, la información es cuatrimestral, cada cuatro meses solamente cumples con la obligación en los periodos de enero, en el periodo de mayo, y en el periodo de septiembre, nada más, y la vas a mandar con información con respecto al cuatrimestre, sí, de acuerdo a la guía, confunde mucho, muchísimo la guía al decir, con información del bimestre, pero ¿A qué quiero llevarlos con esto? Que la información que voy a cruzar es la información de lo que está en nuestras mismas emisiones bimestrales. La emisión mensual bimestral que te pongo en el material es para que nos sirva de base. Y veamos con información de cómo obtener los montos que voy a declarar. En esta... Bien, eh, es un aplicativo que se ve muy bonito, muy bonito, donde va a tener los periodos, el folio que se está enviando, donde viene el estatus, en este caso ya cerrado, enviado, o que estuviera en proceso, que ya tienes un acuse de que ya fue enviado y que tienes tus seis documentos muy bonitos, esos seis documentos, es la información del contratante, del contrato, de los trabajadores, pero también, información, que te va a pedir en archivos PDF, este sí te va a pedir los contratos, es un, eh, por eso lo, lo veo, que tiene tintes, esto como de una mini auditoría, y aquí sí cuidaría mucho en la información que voy a subir. Vamos, como sea en el Ixoe, información, que no pasaría nada subirlo dos veces. Aquí sí, aquí la información, porque puede ser que la información, aquí lo que sí veo es, eh, porque aquí eh, muchos han ido al, al tema de que si lo van a mandar la información del bimestre y es solo la del bimestre, pero ¿cuál? O la información de los bimestres que, que correspondieron a ese cuatrimestre. Con lo cual, el único que va a tener certeza son ustedes mismos con el tema de lo que correspondió a ese periodo y de lo que están informando. Se estaría volviendo esta informativa tan tan personal, individual, de una empresa con otra empresa, no van a corresponder. Y también aquí con el punto de que la calidad de los trabajadores, que algunos trabajadores cuentan con créditos de vivienda, o con la integración de salario, qué elementos tomaron para la integración en la parte fija o en la parte variable? Eso son lo que te va a preguntar y te va a poner ahí en esa eh, punto de, de, vamos, la incertidumbre se va a resolver con el tema del soporte con papeles que tenemos para hacerle frente en algún momento a una autoridad, a un requerimiento, o con la base de lo que se llenó, en lo cual no es distante y que de acuerdo a la guía se llena con base a la información que está en nuestro SUA, SIPARE, y lo que te diría, a través de las emisiones mensuales y bimestrales, porque es esa la información con la cual tengo de soporte con lo que pagué de cuotas, pues es con esta con la que tendríamos. Entonces, vamos a ver en este aplicativo los puntos controvertidos, que no lo dudo que aquí van a, a salir en una eh, cantidad, a lo mejor, de preguntas eh, y que las veríamos a efecto a efecto de, de verlo. Al día de hoy, ¿a cuántos... Eh, meses han pasado desde la primera informativa de subcontratación. La primera informativa correspondió al periodo que corresponde de mayo a septiembre de 2021 y la cual se tenía que presentar el día 17 de octubre. El 17 de septiembre, perdónenme. Pero fue que la mandan como un comunicado y que de forma particular te dicen, bueno, será hasta el 18 de octubre que no tomará sanciones porque es un aplicativo de nueva creación, porque es un aplicativo que todavía causa controversia y por eso, con eso lo justifican bien. Este documento que te mando dice, se publica el 23 de septiembre, se da a conocer el CISU. Debía demandarse por el periodo que concluyó en septiembre. Perdona, que concluyó eh, ese periodo del mes 5 al 8, del 5 de mayo, a agosto, que se debía de mandar el 17 de septiembre, vean. Y sin embargo, este documento de controversias sale el día 23 de septiembre, cuando ya muchos estaban con la controversia de qué haber mandado. Aquí también aplica lo que te comentaba, como son aportaciones de seguridad social, son informativas, Corresponde también el tema de libre de multas y sanciones cuando se hacen fuera de los plazos, pero que no vienen a requerimiento de la autoridad. Si tú lo haces de forma espontánea, pues vas a poder este, estar libre de esas multas y sanciones. Entonces, una primer controversia que también reconoce el Seguro Social es que ellos estaban solicitando... Cuando no había información, que tú mandaras un escrito, un escrito donde manifiestes, bajo protesta de decir verdad, que no hay contratos en el cuatrimestre a reportar. ¿Te acuerdas que en el tipo de informativa, en la del IXOE, allá sí te decía normal o sin información? Aquí no. Aquí dicen, para la siguiente entrega de información, les prometemos, eso se lo agrego yo, pero bueno. Dentro del aplicativo ya se encontrará disponible la plataforma, pero con lo cual también eh, quería el, el Infonavit, que si no había información, se le mandara un escrito y dicen, para el próximo, no te están perdonando el primer cuatrimestre. Bueno, y en eso también hay que entenderlo, ¿cuál es el primer cuatrimestre? Porque el primer cuatrimestre no va a ser el de abril-abril, como en el caso del Ixoe. Aquí el primer cuatrimestre va a ser de mayo-agosto. El primer cuatrimestre va a ser en realidad el segundo, o bueno, el segundo cuatrimestre va a ser en realidad el primero que se informó. Y en este eh, periodo que estamos mandando, muy bien, nos dicen para el siguiente, para la siguiente entrega, ya estará disponible tal aplicativo. Muy bien. Entonces, ese fue un punto controvertido en los periodos. Cuando entramos a la página del Infonavit, también te, te abre una serie de información entre materiales de ayuda, de apoyos, los archivos que se descargan para hacer el llenado de la captura, los archivos en formato de Excel. Muy bien y con los cuales también van a tener características eh, muy particulares. Ya veremos, te vas a convertir prácticamente en informático en el tema de qué es lo que, cómo lo tienes que subir para evitar errores. Muy bien. Entonces, veamos con esto. Yo voy a entrar... Eh, al portal, en, en empresarios, muy bien, eh, tal vez a la ruta a la que te había indicado dentro del material que viene y puedo con esa entrar a esta. Llené con los datos, con mis eh, datos de identificación de mi firma electrónica, muy bien, llegué a la sección del sistema de subcontratación firmé eh, términos y condiciones muy bien y simplemente con esto muy bien yo ya puedo eh, tener validar mis archivos de llave eh, key, ser mi contraseña y entrar ahora lo primero que hago es descargar estos documentos para poder llenarlos por separado mis archivos muy bien y para posteriormente cargarlos. Dice, esos layouts se van a cargar y llenarse, muy bien, de forma cuatrimestral con la información que se tiene en la obligación a presentar, en información de la obligación a presentar o de periodos incluso anteriores creo que ahí tenemos un micrófono activo si me ayudan a apagarlo muchísimas gracias un micrófono que está por ahí activo y así para que lo tengamos si ¿Sí está activo un micrófono creo que ya ya ya se desactivó bien tenemos entonces estos tres informativos que vamos a presentar la información al sujeto del trabajador y detalles del contrato y hay información que sí va a ser muy general y no va a haber problema pero hay información tan controvertida lo que hablemos en datos numéricos pesos si es del periodo del bimestre si es por todo el cuatrimestre es una información que ya vamos a ver qué es lo que tendremos con esta muy bien. Además, debo cargar y adjuntar los contratos. Voy a adjuntar, y en esto es muy importante, que no excedan en archivos de PDF, pero bien, que no excedan de 60 megabytes. Y ahí es donde ya nos empezamos a convertir en informáticos, porque nosotros tendremos que estar manejando y lo vimos con el registro en el REPSE si nosotros manejábamos un documento que sí era muy ligero, pero ¿de qué me servía? adjuntar un documento que me lo iban a rechazar, negar porque no tiene la calidad porque a lo mejor utilicé un escáner de teléfono que a lo mejor con una aplicación, pero que en realidad no reúne eh, la calidad necesaria entonces Ahí tenemos que jugar mucho con, con esta información. Los tres documentos que se mandan, bueno, son contratos, el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y vuelvo otra vez a lo mismo. ¿Por qué el registro si es un padrón público? Si el informavit se puede meter a consultar el registro, no tiene que preguntarle a la Secretaría del Trabajo. Está el portal y el aplicativo donde puede consultar mi estatus, si está vigente, si el objeto eh, y la actividad que, que se me aprobó, ¿por qué mandárselo? Pero bueno, te lo pide. Y además ya le habíamos mandado uno al Seguro Social. Y Zoe ya nos había pedido ese mismo registro. Entonces, vuelvo a mandarle el registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pero aquí sí mando los contratos, cosa que en el Ixoe no le había mandado. Y le voy a mandar la escritura constitutiva. Oye, pero no la escritura constitutiva, ¿también ya la tenía la Secretaría del Trabajo y previsión Social? Pues sí. A lo mejor aquí sí diríamos, son instituciones diferentes. Una es la secretaría que quiere tener el registro del REPSE, y otra es el Instituto... Eh, el Inforavit, que requiere tener también su expediente